chicas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a lo que la gente cuenta... Otro resumen, la parte 4 del resumen de lo que la gente cuenta Hace algunos días resumí el episodio, te lo dejaré arribita de las tarjetitas Por si acaso no te enteraste Así que bueno, hoy empezaremos con este capítulo que se llama La Casa de la Torre ¡Empezamos! Todo comienza como unos chicos sacando un dibujo con símbolos satánicos. Y empezó la Casa de la Torre. Luego unos amigos y van, a van a la ca una Casa de la Torre y dicen que la primera familia que vivió ahí en la Casa de la Torre fue asesinada por su hijo, que dijo que escuchaba voces y le dijo que lo hiciera. Y se desató una ola de crímenes en esa casa. Y una chica se corta, se corta, sangre. Y dice que una chica se murió. Chela, se le pone y yo recibe el ataque. Ah, no. Ah, no, ¿sí o no? Van a morir. Uno a uno. Y dice: Bueno, pero no recuerda. Casi y casi lo olvido y sobreviven si sobreviven más de seis semanas ganan 6 millones de pesos mexicanos y tiembla y cierran las puertas y a la chica de prohibir pasar y... Ah, no, y a la chica le prohíben pasar y Murió. pero bueno bueno pero piensa que están hasta las chayán No puedo decir la mala palabra Luego escucha Morlet Esta atrapada Y Escuchan ruidos Y preguntan qué si es Rubén Y buscan a Rubén Golpes No era nadie Turbo Y en la torre Esto no sé si lo saben Pero esto me recuerda mucho Al juego del calamar y saben y saben que quieren romper su cordura y al día siguiente vayan, corren por su amiga y no ven qué pasan ah. ah es una puchia y al buscar a alguien su a sinfonía. Y en la ballena no, ya valió verte. ¿verdad? Y siguen hablando. Y aparece la chica que sobrevivió. Y quieren que se vayan. Pero luego piensan. Y corren, matan a uno, dos y murió. Matan al hombre y como en el inicio muere. Un fantasma y sale algo. Muerto, corren, que te corren, corren y muerto. Guardia. y colorín colorado este relato de terror se ha terminado tengo que ser sincero chicos no me gusta tiene algunos buenos momentos pero es demasiado largo y repetitivo y me consumió mucho tiempo